¿Qué tal queridos amigos? Un cordial saludo, bienvenidos a este espacio de Lección Divina que vamos a tener, un momento de oración con la palabra. Avanza este mes, ya 14 mis queridos hermanos, sí. espero que hayamos tenido una expresión de cariño a Jesús crucificado. Hoy en Colombia se ha celebrado la fiesta del Señor de los Milagros en el mundo entero, la fiesta de la Santa Cruz mañana Nuestra Señora de los Dolores vamos a darle gracias a Dios por este día que está concluyendo ponernos en la presencia de Dios sea el Señor Todopoderoso el que guíe, el que acompañe este espacio este momento de oración que tenemos los invito para que nos pongamos en la santa presencia de Dios sea este el momento para darle gracias Dios que nos bendice tan generosamente tanto todo lo nos recibe de Dios y muchas veces nosotros no no respondemos de la mejor manera nuestras palabras nuestros actos Señor Dios gracias por este día maravilloso que nos concedes gracias Señor por tu palabra que ahora nos ilumina que ahora resuena en nuestra mente en nuestro corazón y que también esta palabra sea proclamada con nuestros labios y con nuestra vida Amén, Espíritu Santo ilumínanos y santificanos que sea el Señor todopoderoso que, que nos guíe que nos acompañe en esta lección divina vamos a ubicarnos con Biblia en mano. yo además también tengo el librito 5 minutos de oración de familia que ustedes pueden adquirir ahí en nuestra parroquia o el libro de minutos de amor, son los dos eh, las dos herramientas que utilizamos, vamos a ubicarnos de este domingo, San Lucas capítulo 16, versículos del 1 al 3 vamos a iniciar nuestro primer paso, la lectura En este primer paso respondemos la pregunta, ¿qué dice el texto? Vamos a escuchar la palabra que ahora se nos va a proclamar. Entonces, oídos bien abiertos para escuchar la palabra. San Lucas, capítulo 16, versículos del 1 al 3. Decía también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un administrador, a quien acusaron ante su señor de malgastar sus bienes. El señor lo llamó y le dijo, ¿Qué es eso que oigo decir de ti? Por favor, dame cuenta de la administración porque no vas a poder seguir desempeñándote en ese cargo. El administrador se puso a pensar, ¿ahora qué haré? Mi señor me va a echar, ya no tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ah, ya sé lo que voy a hacer para que alguien me reciba en su casa cuando me quiten la administración. Entonces llamó a todos los deudores de su señor y dijo al primero, ¿Cuánto debes a mi señor? Le contestó, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu recibo, siéntate y escribe enseguida 50. A otro le dijo, ¿tú cuánto debes? Le contestó, 100 sacos de trigo. Y le dijo, toma tu recibo y escribe 80 Y el señor alabó a aquel administrador infiel, porque había obrado sagazmente. Y es que los que pertenecen a este mundo son más sagaces con su propia gente que los que pertenecen a la luz. Por eso les digo, gane ese amigo con los bienes de este mundo. Así, cuando tengan que dejarlos, los recibirán en las moradas eternas. El que es de fiar en lo poco, lo es también en lo mucho. Y el que es injusto en lo poco, lo es también en lo mucho. Pues si no quieren, si no fueron de fiar en los bienes de este mundo, ¿quiénes va a confiar lo, el verdadero bien? Y si no fueron de fiar administrando bienes ajenos, ¿quiénes confiará lo que ustedes? Ningún criado puede ser dos señores, pues odiará a uno y amará al otro, o será fiel a uno y será infiel al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos. Este texto conocido como la parábola del administrador sagaz. Podría confundirnos, y hay que estar muy atentos. No es que el Señor esté alabando la mentira, la trampa y el robo. No, no, no, no. Los mandamientos no los ha cambiado. No cambiado. No robarán, no lo ha cambiado. No codiciar los bienes ajenos, no se ha cambiado. Lo que se alaba es la forma como este hombre es sagaz. que a veces, y no sé si a ustedes les habrá pasado, muchas veces he tenido que eh, llevar esa situación. Muchas veces pues nos ven buenas personas, entonces nos la montan. Perdonen que use esta expresión. Se aprovechan de nosotros. Quieren que todo lo pasemos. No ha pasado nada, no tranquilo, padre. Lo están robando a uno, le se están aprovechando de un niño padre, no ha pasado nada, tranquilo. Ahí se puso bravo. Esta parábola nos invita a ser sagaces. Ya se parecemos como muy tonticos. Y entonces, ahí, como una simplada, como una, una soncera para las cosas del reino. Uy, pero no nos hablen para una picardía, para volarnos, para escaparnos, para ser infieles, para ser un torcido. Mm. ¡Qué sagacidad que sí tenemos! Entonces, pues, para las cosas malas somos muy sagaces, para las cosas buenas somos ahí, soncitos. Entonces, pues el Señor se admira de la sagacidad de este tipo. Y también nos deja claro, no podéis servir a dos señores, no podéis servir a dos señores. Es una palabra que nos invita a despertarnos, queridos hermanos, a ser sagaces para ganarnos el reino de los cielos, a ser despiertos. Dirá en otro lugar la palabra sagaces y como las serpientes ¿sí? en la jugada para cazar bueno, vamos a mirar los otros textos la primera lectura de este, de este domingo nos va a, a, a hacer entender bien lo que el Señor quiere decir en la parábola porque vuelvo y les digo ¿Creería alguno que entonces el Señor, ah no, pues roben, tramposíen, digan mentiras, lleven por delante en el negocio, al que sea? Esta primera lectura de profeta mos capítulo 8, nos ayuda a aterrizar el mensaje del Evangelio. Oigan esos ustedes que explotan al pobre y quieren acabar con los humildes. Con impaciencia esperan que termine la fiesta de la luna nueva para meter su trigo. Y no ven el momento de que pase el sábado, para abrir los almacenes. Disminuyen la cantidad, aumentan el precio. Usan balanzas falseadas y venden hasta el derecho del trigo. Los necesitados tienen que venderse a ustedes por dinero. Ustedes compran al pobre por un par de sandales. El Señor, que la gloria Israel lo jura, jamás olvidaré todo lo que han hecho. Baile mesa de trompo en la uña, decía un amigo por ahí. Si ven que no es la trampa, es la sagacidad. Y, y vuelvo y les repito: somos listos para algunas cosas, pero dormidos para otras. Yo no sé si a usted de pronto le ha pasado. Uno ve unos chinitos ahí medio adormilados para pa ir a misa, ¡ay, qué perez! Para ir a rezar el rosario, ¡ay, mal. Pero vean, pa, tienen novio, los morosos, se ven a escondidas, tramposean, son capaces de hackear una cuenta de pero no encuentran la, el libro de la oración ahí sí somos dormidos despiertos hasta para el reino de los cielos avispados hasta para el reino de los cielos mis queridos hermanos sin trampa miren cómo, cómo el profeta nos vuelve a insistir en, en ser derechos no robarás podríamos resumir la primera lectura en no robarás Miremos la segunda lectura de San Pablo a Timoteo capítulo 2. Querido hermano, mi primera recomendación es que hagan súplicas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por la humanidad entera, por los reyes y todas las autoridades, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz con todo lo que ello implica de piedad y de nobleza. Cosa buena es esta y agradable a Dios, nuestro Salvador, que quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad porque no hay sino un solo Dios y un solo hombre para mediar entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Él fue quien pagó con la propia vida el precio de la libertad para todos y dio con ello el testimonio definitivo del querer de Dios. Para dar y pregonar ese mismo testimonio, he sido constituido apóstol, como también la verdad sea dicha, yo no miento, maestro de los paganos en la fe y en la verdad. Así pues, quiero que los hombres oren en todas partes, alzando al cielo sus manos puras, libres de iras y disensiones otra vez correctos, manos limpias libres de disensiones vamos a hacer una lectura nuevamente del evangelio San Lucas capítulo 16 versículos del 1 al 3 cada uno por favor con su biblia ahora sí vamos a echarle una miradita ya después de haber leído los otros textos, igual que el domingo, los no hermanos leen la primera lectura, el Salmo, la segunda lectura. Ahora volvemos sobre el Evangelio. Decía también a sus discípulos: Había un hombre rico que tenía un administrador a quien acusaron ante su Señor de malgastar sus bienes. El Señor lo llamó y le dijo: A ver, ¿qué es lo que oigo de ti? Dame cuenta de la administración porque no vas a poder seguir desempeñando ese cargo. El, el administrador se puso a pensar, ¿qué haré ahora que mi amo me quita la administración? Ya me va a echar, ya no tengo fuerzas para trabajar y me da vergüenza pedir limosna? Ah, ya sé lo que voy a hacer para que alguien me reciba en su casa cuando me quiten la administración. Entonces llamó a todos los deudores de su señor y dijo al primero, ¿cuánto debes a mi señor? Contestó, 100 barriles de aceite. Él le dijo, toma tu recibo, siéntate y escribe enseguida 50. A otro le dijo, ¿y tú cuánto debes?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 pues si no fueron de fiar en los bienes de este mundo, ¿quién les confiará el verdadero bien? No. Ningún criado puede servir a dos señores, pues odiará a uno y amará al otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. ¿Qué frase resuena en nuestra mente? Yo personalmente, el que es de fiar en lo poco, es de fiar lo mucho ¿qué frase nos llamará? nos llama, nos suena graba en nuestra mente si quieres escribirla en el chat de la transmisión ah, le agradecería que, que haga un pequeño comentario primer paso ¿Qué dice el texto? Vamos al segundo momento La meditación Respondemos en este momento ¿Qué me dice Dios a mí? Cada uno Resuena en su corazón la palabra que Dios le habla El Señor Dios me está llamando a ser fiel. Esta palabra me recuerda nuevamente mi voto, mi compromiso. ¿Qué le dice Dios? Si quiere escribirlo, vuelvo y le enví. Escriba en el comentario. ¿Qué le está hablando Dios a usted en este momento? Dios nos está hablando, nos está invitando a ser fieles, a orar correctamente, a ser honestos. Como decía el apóstol, manos limpias, manos puras. Vamos al tercer paso, la oración. ¿Qué le digo yo a Dios? Señor Dios, quiero pedirte perdón por todas las veces en que te he fallado, por todas las veces que he dejado el primer amor que me he olvidado de ti, que he servido a otros, en que me distraigo con tanta facilidad. Señor Dios, perdona mis muchos pecados, perdóname mi infidelidad, perdóname faltar a mi compromiso sacerdotal. Vamos a hablarle a Dios, Dígale a Dios lo que su corazón en este momento te mueve a decir. Vamos al cuarto paso, la contemplación. Señor Dios, Padre Todopoderoso, que me amas generosamente, que has dado la vida por mí, que te has crucificado por mí, que lo entregas todo y que me invita a que también yo lo entregue todo, delante de tu presencia llena de amor. Delante de tu presencia amorosa me postro, alabándote, glorificándote, dándote gracias por ese amor tan grande, pidiéndote perdón por fallarte a ese compromiso, por fallarte a la fidelidad. Señor Dios, en tus manos me pongo. Amén.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 Revisemos nuestras prácticas en la economía, en el trato con los demás, en los negocios. Estoy siendo justo, estoy siendo correcto. Y aterricémoslo. Esa palabra del profeta Moses, campanazo. Porque podemos acostumbrarnos a estar en pecado, a vivir mal. Señor Dios, en tus manos me pongo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, gracias a todos los que se han conectado a este ejercicio del hecho divino, orando con la palabra de Dios, pidiéndole al Señor que esta palabra llegue a nuestros oídos y sobre todo que esta palabra se ponga en práctica. Un abrazo para todos. Dios me los guarde y me los protege. Felicidades.